Bueno, familia, lo prometido es deuda, aquí está el premio para el primer aniversario del canal de YouTube, muchas gracias a todos que se inscribieron, fue muy fácil de hacerlo, solamente tenían que seguirme en el Twitter, darme su nombre de jugador y el nombre que usan en el texto, no tenían que ser miembros del barrio para este, fue muy fácil, Recibimos como 17 tweets. Es que esas personas van a poder ganarse esta casita en Chicago. Y al final del video, no se me olvida, voy a, voy a decirles sobre el próximo sorteo del canal. Ok. Es que vamos a ver las carreras. Vamos a ver quién es el ganador para que lo ponga yo ahorita lo en el Twitter aquí tenemos a los participantes muchísima suerte vamos a sortear esta casita en Chicago espero que si la venden saquen buena ganancia para que tengan UPEX liquidez para las colecciones de Las Vegas ¿están listos familia? vamos a darle aquí un momento para que empiece esto y suerte a todos Ah, ¿Quién es? ¿Quién es? Alejo. No, Dragoncito. Dragoncito, uno de los amigos más antiguos del barrio. Uno de los primeros jugadores que conocí. En el Discord, ahí va el Barto. Clover. Uy, uh, ¿quién se va a cansar? Ya se cansó Dragoncito. El Barto, ahí va, ahí va, ahí va. Juan. K20. CR. Va, oh, dragoncito, dragoncito, dragoncito, va o no va, va o no va, Lean, Lean, Lean Acaba de Dragoncito. Sí, qué mala suerte, dragoncito. Te cansaste y regresaste al frente, pero Lean Valen se acaba de ganar la casita en Chicago y gracias familia por participar y ahorita les comento sobre el próximo sorteo que vamos a tener creo que va a estar muy muy bueno me pongo en contacto contigo lean una vez que suba el video, ok gracias familia y bueno familia el próximo sorteo será porque voy a celebrar mi segundo aniversario en el juego que es el en... En 11 días pensé que era dentro de un mes, en 30, pero no. Ya revisé blockchain. Es esta propiedad. Pero, como pueden ver, esta propiedad de es 74 Ellington. La compré el 23 de junio del 2020. En 10 días voy a celebrar mis dos años en APLAN. Para eso vamos a hacer otro sorteo. quiero celebrar con ustedes. Aún no sé qué es lo que voy a regalar, si propiedades, propiedades con casita. Upex no creo porque me quedé pobre en Las Vegas. Así que tal vez regale unas propiedades. A lo mejor una propiedad con una casita ya que es mi segundo aniversario dentro de Apple. Hay que celebrar en grande. Espero en estos días subir más detalles que es lo que tienen que hacer para poder calificar. No se les olvide, siempre sigan las reglas. Porque si no siguen las reglas, lamentablemente no pueden... Competir en estos sorteos. Espero hacer el sorteo el jueves 23, en la manita en la noche. Estaría bien que lo hiciera yo a esta hora, pero lo dudo porque voy a estar trabajando. Y felicidades una vez más a Leanne por haberse ganado esa casita en Chicago. Gracias por seguirme en el YouTube y por el Twitter, familia. Digan si cosas muy buenas en el juego. no familia. Que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso.